Muy buenas tardes, tardes, yo soy Raféx sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. y vengo a hablar de, de la cooperativa Soma Energía, una cooperativa de energía. Un poquito, yo creo que Amónica nos ha hecho una presentación muy bonita, nos ha dicho que capaz que todo el mundo ya nos conocía, igualmente vamos a un poquito a explicar lo que es la cooperativa, intentar ligarlo en, en todas estas charlas que se han hecho esta tarde. También agradecer a, a los de Xeno, por por invitarnos a participar aquí y sobre todo las personas que han participado, que después de dos días de intensas reuniones por la tarde, hacer otra charla más, pues, bueno, se agradece, ¿no? Porque creo que todos hemos podido aprender mucho aquí. Entonces, somos energía, tenemos nuestro problema, es creamos nuestra energía renovable. Y, y bueno, ya se diga, ¿no? ¿Energía para qué y para quién? Pues, yo agarraría algún concepto de nip, ¿no? para, para ligarlo, nuestra energía en minúscula y energía para qué, para nuestras necesidades básicas. ¿Y para quién? Para las personas. Somos una cooperativa de, de personas que nacimos en el diciembre del 2010, es decir, realmente jóvenes, llevamos tres años trabajando en esto, y desde personas que creamos energía en minúscula para personas. Entonces, básicamente, podríamos dividirnos en tres aspectos. Una cooperativa de inversión en proyectos de energías renovables, energía verde, podemos llamarla de distintas maneras. También somos una cooperativa de consumo, que somos quien facilita a todas las personas socias de la cooperativa esta energía para consumir, comercializamos electricidad, también podemos ofrecer otro tipo de servicios, recientemente se ha inaugurado una instalación de, de calor también, donde no solo se comercializa en energía eléctrica, sino también calor. Y también pretendemos ser, somos una cooperativa de transformación y participación. Yo soy un miembro de la cooperativa, por aquí veo al, algunas personas más y también como yo podría estar aquí participando de, un, de una tarde como hoy, donde se cuestiona un poquito el modelo energético y, y cómo se consume, para qué y para quién se consume esta energía, intentando sobre todo de democratizar un poquito, acercar a las personas lo que es la energía eléctrica. En cuanto a proyectos, ya se ha hablado un poquito, nosotros a veces distinguimos entre los proyectos potencialmente renovables y los que realmente son renovables. El concepto de energía renovable se utiliza mucho cada vez más, no igual que el de billo y el tecnológico. Y no por el hecho de usar fuentes renovables, fuentes que no se agotan con el tiempo, como podrían ser el sol, el viento o el agua, con son materias uh, orgánicas, como la materia prima la biomasa, uh, no por el hecho de ser fuentes renovables, las energías que se generan por ellas son renovables. Antes uh, Antonio hablaba del de CERTE y lo ha dicho muy rápido. Me eh, parece una aberración una de las energías renovables, sino como un recurso renovable como el sol deja de ser renovable cuando se trata de hacer grandes instalaciones de placas fotovoltaicas en el norte de África, construir autopistas como el gasoducto que nos traía antes el gas de Argelia, pues ahora serán autopistas cables de cobre que nos traigan la electricidad para, para el norte de Europa. Entonces, esta energía basada en fuentes renovables deja de ser renovable porque se convierte en energía, con la maníbula, ¿no? se convierte en energía para el capital. Nosotros en Sistema Energía defendemos proyectos de energía renovable y autóctona aprovechando los recursos renovables y haciéndola a pequeña escala, una escala humana, una escala en la que pueda ser incluso el instalador del pueblo quien haga la instalación, quien coloque las placas o, o alinee el molino para ver de esta electricidad. La generación la pretendemos hacer local, cerca de los puntos de consumo, distribuida a lo largo de todo el territorio y con proyectos respetuosos con el medio y con las personas. Un poquito por lo que hablábamos antes, no todo lo que provenga de fuentes renovables puede ser un proyecto renovable o puede ser un proyecto que siga los criterios de suma energía. Y todo esto podemos conseguirlo en base a financiación propia, una de las cosas que convierte las energías potencialmente renovables en no renovables es que se basen en fuentes de financiamiento en base a capitales especulativos. Esto En España tenemos una larga experiencia en cuanto a grandes huertas fotovoltaicas con capitales de inversión que conseguían rendimientos mucho mayores incluso que en el ladrillo. Nosotros lo que pretendemos es financiar en base a los, al dinero de las personas que estamos formando parte de la cooperativa, y bueno, llevamos ya a 2.171.000, que yo lo digo así súper rápido, de euros, no de pesetas, de un monto de 3 millones de euros que si se pretendía llegar y hemos llegado a los 3.100.000 en base a aportaciones al capital social, incluso con, interés, con un interés del 3%, o fondos a 5 años, los cuales ya se han agotado. Las personas que si somos socios de la cooperativa ya han invertido en proyectos en una bolsa de proyectos para construir nuevas plantas fotovoltaicas, nuevas instalaciones de biomasa, como lo que antes en la foto, y otro tipo de proyectos. Entonces, uh, con estos proyectos generamos la energía. Hay una cosa que sí o sí tenemos que pasar de momento, que es por el sistema eléctrico español. Mm -hmm. Sin pretender hacer una clase aquí, que nos ahorramos todos y nos tomamos la mitad, pero generación, transporte, distribución de energía eléctrica, la energía, lo que son los electrones, una vez se generan hay que transportarlos por grandes autopistas y luego distribuirlas por las carreteras secundarias hasta que llegan a nuestra casa. Ah, este es el flujo de la electricidad. Sin embargo, el dinero tiene otro flujo que va por la vía de la comercialización. Esto, a través de una directiva europea que se transpuso en España en el 97 y que finalmente se hizo efectiva para todos los consumidores en julio 2009, obliga a que todas las personas que pretendamos consumir energía eléctrica tengamos porque lo que se está hablando de los mercados europeos y para favorecer, esto que nunca nos han preguntado de la libre competencia y una parte regulada que es la que el Estado español dictamina cada tres meses cuáles son los costes asumibles por transporte y distribución y una parte de financiación también. Poquito así cómo <coughs> funciona el mercado, sistema eléctrico español. Sobre energía nos encontramos en la primera de las la energía eléctrica a través de la cooperativa. Esto se traduce en la factura. Eso es la energía que nos manda la factura. Bueno, toda la gente que genera energía eléctrica y en la vuelca al sistema, pues un 25% son de fuentes en energía nuclear, ciclos combinados de gas natural, carbón, petróleo. En el que sigue de su energía, lo que puede ofrecer sobre energía. dominan todo el mercado de generación, distribución y comercialización de la energía. Pese a que la directiva europea obligaba a que las empresas no fueran la misma, si tuvieran el pastel entero y se separaran, lo que han hecho ha sido fragmentarse en distintos tips distintas entidades fiscales, pero bajo el paraguas de la misma. Empresa. Entonces, sobre energía ya hemos generado, comercializamos esta energía y no solo se trata de esto, sino que también se trata de crear espacios para participar. Al ser una cooperativa de personas, nosotros nos encontramos semestralmente en la Asamblea. En la Asamblea General se decide todo, desde los criterios para los proyectos hasta la estructura de la cooperativa, las diferentes organizaciones y grupos, el precio de la energía, si se va a seguir en modalidad de la tarifa de último recursos, si se van a ofrecer nuevas tarifas, todo esto. y organización de toda la cooperativa. Y además nos organizamos en pequeños grupos, grupos locales, grupos territoriales, donde participamos, nos encontramos y generamos el debate y de, debatimos ya lo que más, allá, más tarde llegará a la asamblea, nos formamos, realizamos charlas, discusión, talleres para aprender lo que es la factura, para aprender lo que es una instalación y además intentamos crear opinión desde la base, algo que era tan insangible como Una evolución espectacular, una evolución que todavía estamos digiriendo un poquito. Esto empezó hace dos años, ya hemos dicho, empezó en diciembre del 2010. A partir de octubre del 2011 empezó la actividad de comercialización, lo que generó un, un punto de inflexión, aumentó la, la pendiente en la entrada de nuevas personas socias. Y esta pendiente sigue aumentando, ¿no? que hemos llegado a las 7.000 personas y entidades socios, de energía, con lo, con lo cual el ritmo de crecimiento es muy alto y básicamente, porque todas las personas que entramos a formar parte de la cooperativa lo hacemos con bastante ilusión, ya sea por el tema renovable, por el tema de dejar de depender de los mercados financieros, por el tema de, de romper con los bloques energéticos actuales y intentamos mm, un poquito hacer difusión a nuestro entorno y conseguir que todas las personas... Hace que no se acabe la, la pendiente. De esta manera ya hemos llegado a todo el territorio. Sobre el Gial es una nación chilona y tiene un. En ver cuál es la manera de crecer, en ver cuál es la manera de mantener esta democracia participativa. motor de cambio del, del actual modelo energético, que hemos visto que la energía liga muchas otras cosas, liga materias primas, liga finanzas, todo acaba siendo energía. Queremos generar una, una demanda de energía sostenible y local, con eficiencia y ahorro, aumentar la producción de energía renovable y eliminar la producción de energía fósil y contaminante o nuclear, y sobre todo, sobre todo, construir esta alternativa energética dentro de la economía social y social.